Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Eh? El día de hoy vamos a otra de las lindas playas de Puerto Vallarta. Como ya se ha hecho tradición y costumbre, vamos Exacto. a ir a la playa. Vamos a explorar, porque se me hace que no es tan fácil llegar a esta playa. No. Estuve bugueando porque yo... Yo conozco playas, pero la verdad no el 100% de Puerto Vallarta. Pero esta playa es muy escondida. Y pues, como está bonita, queremos Exacto. ir. Ahí les voy a dejar una foto. Sí, ahí. es muy, muy bonita. De hecho, este dijera Mario, es muy lejana porque debe de pasar... Por una playa antes Porque no hay acceso directo ahí a la playa Si cuando vengas a Puerto Vallarta y quieres visitar esta bonita playa Puedes agarrar la carretera 200 La que te lleva rumbo a Cihuatlán O a Colima O, a, o al Tuito O a Tomatlán Esa misma carretera Y ya te bajas en lo que es Playa Gemelas Y todavía no es el final Tienes que caminar por la orilla del mar y llegar a lo que es la playa El Paredón, ajá, es exacto. una playa escondida, entre comillas escondida porque se encuentra debajo del bongi, Venga, vengan y visiten y conozcan, porque Vallarta tiene muchísimas playas, sí. y 100% clara, que el mar del pacífico es feo, pero no es cierto, el Acti, Vallarta aquí, Vallarta está muy transparente el agua es algo que les asombra también a los turistas que vienen de lejos, exacto. porque no se lo esperan, piensan que va a estar el agua normal pues, oh, oh, negra, como oscura, ajá, oscura, como oscura como café, casi casi todo el pacífico es oscura pero ajá, no exacto. es cierto, no aquí, aquí es muy clara, aquí pueden venir y, va, y ustedes lo van a ver cuando vengan a Puerto Vallarta van a ver con sus ojos, ajá exacto como te comentaba es algo escondido tenemos que, por parte de la carretera la verdad nosotros venimos buscando y pues miren, Sí, son unas escaleras parece que son privadas eh, pero no, son pero no, no son públicas venga venga vámonos, hay muchas escaleras ¿eh? pues como en todo Vallarta todo está lleno de cerros y escaleras exacto. Para poder caminar y pues uno viene aquí a ejercitarse. Al día siguiente viene apurreado, pero lo vivido aquí en Loquita, ¿verdad Mario? Pues sí, vénganse a explorar un poco más de Puerto Vallarta. Como pueden ver está chiquita. Ah, llegamos a la playa, pero nos falta un camino para llegar a la otra playa. Sí, tenemos que cruzar por ahí. Mire. Está fácil ahorita que Mario. Pero está bonito el es mar, ahora el día está bonito, por eso venimos tempranito para si nos da. Aquí no nos va a ganar la noche, porque Ajá. si nos a la noche nos perdemos. Pueden comprar sus cosas en el Oxxo kiosco que es muy famoso aquí o en la tiendita. En cada esquina Ajá. lo encuentra. ¿eh? Exacto. Y pueden venirse aquí a relajar a playa gemelas, a, a botanear a todo. Mira. Miren, Ahorita está tranquilo porque es temprano. Pero vamos a continuar, Pau, vamos a... Como ven, pues es algo complicado, miren. Mira, sí, es que está lleno de piedras muy grandes. Misión cumplida, Pau, ya. Ya, por fin cruzamos. Sí cruzamos, no pudimos grabar porque nos ocupamos maniobrar con las manos y todo Y que como traíamos el estabilizador, la Ajá, verdad exacto. no queríamos que se nos Era difícil, la verdad era muy difícil, pero ya logramos cruzar la primera parte que vieron Que no les grabamos pues, pero es que es algo complicado, ocupas las dos manos y, y más que nada por eso no les grabamos Sí, pero miren, esta es la siguiente playa, está muy bonita la verdad Vengan. Sí, vamos, vamos y Aún nos faltan aquellas piedras Ni modo Sí, vamos a ver si podemos grabarles, si no, ahí discúlpenos, es que no podemos maniobrar bien, al rato nos caemos y ya valió. <risa> miren, y ahora sí Mario, y ahí llegamos a la parte que les dije, ya, ya estamos, pero ya ahora sí, ya estamos de cerca. Muchas barreras. Muchas, muchas, miren, miren, miren. <risa> Tenemos que cruzar por todo eso ahorita. Exacto. Pero sí lo vamos a lograr para que ustedes vean y vean esa bonita playa. nada más la dificultad que es mira dónde está paul Mira, dónde viene nomás no se ojalá ahí no se vaya a caer porque está un poco complicado cruzar la verdad miren ahí viene paul a ver si no no lo agarra una ola por, dónde miré? por ahí vete por ahí por ahí nomás agárrate de la pared Ajá, exacto y brinca agua agua listo misión cumplida ya casi llegamos, Paul. Lo bueno, esa sí, es una no buena. Es mira la ola, la ola, la. Ola. Es una buena noticia y pues miren, a lo que estamos expuestos, a que nos moje una ola, Paul. Es parte, es parte del de, de show sí, para y es que parte vean. para que ustedes vean. Todo se puede aquí en esta vida, no hay que tenerle miedo a nada, ¿eh, Paul? Sí, exacto. Y pues vamos a continuar, porque todavía nos falta un pedacito, pero ya casi llegamos. Sí, ya casi llegamos, lo bueno que ahí les vamos a grabar. Llegando vamos a hacer tomas. Exacto, vamos a volar. Exacto. ¿Qué crees? Playa a la vista. y hay playa a la vista, Paul. Ya llegamos y la verdad, pues está solo. ¿Quién va, ¿quién va a cruzar por acá? Exacto, está bien. <risa> está yendo de rocas, ¿verdad? Pero para los que les gusta explorar, pues no atenderán. Miren la gota gorda de Paul, como está sudando. Yo, es que yo, a mí no se me nota mucho. A ver. A, a ver, ver, a ver. No, no se nota. Es no, que si sí es que hace calor, calor es carrio, Mario. Es cardio. Y bueno, sí, bueno miren, ya llegamos aquí a la playita. Fotos ahí, a, ver, chidas, a ver si sale Ahí van a salir en Instagram las fotos chidas sí, Hay que seguir sí, sí, hay acercarnos, acercarnos allá gente. Se me olvidaba decirles miren ahí está el bungee Allá arriba ya no, ya no está en uso, ya no, no es público no. sí por lo de la contingencia y todo eso lo como, lo, como que lo cancelaron y lo afectó, bloquearon Afectó y pues lo cerraron y ahorita no está uh, al servicio así público. Esperemos ¿Qué? si lo abran para aventarnos Mario. No, sería bueno. La neta, neta, ojalá y lo abran y, y estaría chido ahí, ahí sí lo abren porque nos vamos a venir a, a aventar. aventar, exacto. A ver si no caigo de cabeza ahí en las piedras. <risa> bien amplio y como está solito, para, solo para, Ajá, solo vitro, para nosotros mejor y pues claro, miren la, claro. la hermosa vista que tiene también hacia las rocas de Vallarta, los arcos de Vallarta ah, y ahorita nos vamos a meter ahí a esa cueva mira, es una cueva lo o sea, único que sí les digo, no vayan a tener a personas adultas, ya mayores porque no van a poder la sí, verdad sí es muy difícil y es muy complicado, la otra opción ya, es, ya sea es con bote pero Ajá. también con bote yo siento que es complicado porque la marea está muy, está muy alta, está muy fuerte. Para personas adultas está un poco complicado, si para nosotros los jóvenes está ah, complicado, está sí está mira, difícil. Pues miren, aquí no hay acceso porque es totalmente plano. Así Ajá, está de cuchillo. <risa> Se puede, mira. El cerro mira. está de cuchillo. Siempre que lo he mirado en fotos siempre he querido meterme ahí. Siempre ah, pues ahorita nos vamos viven. a meter ahí, nomás con que no llegue una ola y nos revuelque, porque mira, Mario. Llegan hasta acá las olas wow, No importa, traigo tenis Ya, yeah, yo también, no hay problema <risa> Y miren, ahí está la altura del bonge Ahí está el bungee está, está alto, eh Está alto Mario Miren, la altura Vean el tamaño de Mario y vean la altura Por eso se ve chido <risa> Oh, ¡Eco! ¿Qué <risa> sí, esta vista? Me gusta, para, hasta como para foto, más amplía la Hueva. está mojado sí, aquí. sí llega el agua Mario wow, yo pienso que cuando crece la marea se pone hasta acá arriba sí. ay el agua el agua sí yo pienso que cuando si sí crece la marea si sí se eleva al punto aquí, de aquí de altura. Sí altura porque estamos y es señal que si sí llega el agua aquí es muy bonito para fotos Mario para meterse no creo sí pero deben de saber nadar muy bien sí, está bonito Aquí me encontré un camarada, un amigo, que va a bucear. él se llama Yosi. ¿Qué vas a hacer? Pescar, padre. ¿Pero qué pescas Pescan aquí? fargo pargo, robalo, lo que se atraviese, rey. De todo. De todo, rey. ¿Ya viste el vestuario, Paul? ¿Cómo tiene? Sí. Como Aquaman, güey. esta madre es como Aquaman, mira. Pero ah. eso es para qué realmente esta, ese cinturón, para este qué? Es para bajar, güey. Para eso como peso. Sí. Ah, órale. También tu compa va a bucear, ¿verdad? ¿eh? Con mi novia. <ríe> con mi novia. ¿Cómo te llamas? César. César. César. ¿Y qué? ¿Cuántos metros bucean de aquí? ¿A cuántos? 10, 12, lo que sea. compadre. Está bien, pues. Suerte, ojalá y saquen muchos pescados. Sí, y Pero me llamó me llamó la atención el vestuario que trae aquí mi compa Yosi, y pues miren, fíjate que con este vestuario se te acerca mucho la merluza <risa> ahí va, ahí miren. pueden oh, la ver el pantalla! ¿no? La pantalla. <risa> <risa> no, esto está Mario. chido, ya van a bucear Paul Y pues la verdad, ha de estar chido, ¿no? Miren cómo se va a sumergir Lo van a poder ver en el dron, Mario ¿Sí? ¿En el dron? Sí Se meten a 12 metros de profundidad Poquito, nomás Nomás, poquito Y pues miren, allá van Adiós, ojalá y pesquen mucho Miren, como pueden ver el agua está clarita. Ah, de veras, ¿Sí es cierto. Ah, pues lo estás grabando tú, Paula. Ah, pues desde ahí les vamos a dejar esas tomas. Ajá, sí, también para que ellos vean. ¿Cómo? Que el agua está muy clara y cómo usan. Exacto, wow, qué padre. Mira, pero ahí está bajito, a lo que veo ahí está muy bajito el, el mar. Sí, se ve tranquilo. Sí. No más que como que las olas son las que nos empeoran. Exacto. Bueno, para nosotros que no sabemos nadar, para ellos ya pueden ver que ahí estamos viendo. Buscando... <risa> Bueno, esperemos, este, ya llegamos a otro final del video. Esperamos les haya gustado esta bonita playa. La verdad está muy bonito y espero les haya gustado este video. Sí. Fue algo muy complicado para nosotros, es la primera vez que lo hacemos. Ajá, porque exactamente. Aunque hayamos usado tantas piedras, Ahora lo hacemos con gusto Uy. para que ustedes vean esas. Este... O sea, paisajes, esos hermosos paisajes De Puerto Vallarta, de Puerto Vallarta porque no Para pasé. que conozcan Puerto Vallarta Más, más, más, más cada Porque día más. la verdad no hay muchas imágenes De esta playa, Ajá, hay, exacto, muy poquitas, hay muy poquitas Pero pues nosotros lo hacemos Con gusto para que ustedes lo vean Y pues aquí finalizamos este video Ajá, Recuerden comentar a ver qué tal les parece Porque leemos todas sus sugerencias y comentarios Y pues Mario ahora sí Esperemos les haya gustado el video de nuevo, de nueva cuenta Y dejen su like, suscríbanse activen la campanita Vayan a seguir nuestras cuentas de Instagram que vamos a subir Exacto. fotos también de aquí También recuerden seguirnos en Facebook, ahí estaremos Exacto, y pues, ¡ah, y, y pues bueno, Mario Y pues bueno, como todos los videos y mi con ¡Hasta la próxima! ¡Denle like al video!